Google dejó de dar en octubre de 2016 soporte al servicio de hosting de los contenidos alojados en Google Drive para que pudiéramos verlos como archivos navegables. Por lo tanto, perdimos la posibilidad de subir nuestros contenidos de Excel Learning y navegarlos desde su almacenamiento en Google Drive. Sin embargo, gracias al servicio que nos presta www drive, vamos a poder recuperar esta funcionalidad. Veamos cómo hacerlo. El primer paso, lógicamente, será en nuestro contenido de Excel Learning, una vez que lo hemos elaborado, exportarlo como carpeta autocontenida, sitio web carpeta autocontenida. Ya está hecho en nuestro caso y también lo hemos subido ya en esta carpeta a la unidad en Google Drive. Pero hay dos detalles importantes que tenemos que mm, comentar. El primero de ellos es que ...para que el procedimiento funcione es imprescindible... ...que en la configuración nos aseguremos de que está desmarcada... ...la casilla que permite convertir los archivos cargados... ...al formato del editor de Google Docs. Si esta casilla estuviera marcada, los archivos HTML... ...dejarían de funcionar como tales y Google los convertiría... ...a su formato e intentaría mostrarnos el contenido plano... ...pero sin enlaces entre unos y otros. Por lo tanto, una vez que hemos comprobado que esto... Está así, desmarcado, podríamos iniciar la subida. Y la segunda cuestión es que una vez completada la subida, tendremos que, con el botón derecho, compartir la carpeta que teníamos. En este caso, ya tenemos compartida, tiene que estar como pública en la web. Podríamos haberlo hecho desde aquí o también podríamos haberlo hecho desde el botón que tenemos en la barra superior. Aquí tendríamos que ver los permisos y, y exactamente igual ir a la configuración avanzada para decirle que queremos que el archivo, la carpeta esté pública en la web. Una vez que tenemos estos pasos hechos y nuestro contenido haya ha subido, nos vamos a la página triple Atención a esto, guión drb.com no es un punto, y le decimos que nuestro contenido está bajado en Google Drive. En ese momento nos va a pedir permiso para leer en nuestra unidad y una vez que lo permitimos va a iniciar la conexión y va a empezar a buscar archivos HTML. Esto puede tardar un rato, dependiendo de la cantidad de archivos que tengamos almacenados. Tardará más o menos tiempo, una vez que establece la conexión, empieza a hacer una búsqueda de todos los archivos navegables que están en carpetas compartidas públicamente dentro de nuestra unidad. Al finalizar, nos muestra un listado con todos aquellos archivos a los que podemos acceder navegando por la web. En nuestro caso, la carpeta que tenemos es la primera. Pulsamos sobre este icono, el icono de la raíz de la carpeta y vamos a ver cómo aparece nuestro contenido en formato navegable y vamos a ver que está perfectamente eh, utilizable para desplazarnos utilizando tanto las opciones de navegación horizontales, superior y lineales, superior e inferior, como las opciones de navegación por el menú. Aquí vemos, hemos saltado a uno de los contenidos, vemos que es un juego de hacer clics por orden, lo cargamos, vemos, nos muestra Sinfonía Gris Mayor, que es de Rubén Darío, efectivamente nos dice que es correcto, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, también es correcto. Hemos pulsado dos veces y nos ha dado error porque nos estaba mostrando ya la sonrisa etrusca. Bien. Nos quedaría ahora compartir el contenido lo cual no es muy problemático si lo vamos a publicar en un sitio web, pero si queremos distribuir en formato impreso o para que alguien tome nota la dirección, vemos que es una dirección bastante una URL bastante compleja. Con lo cual lo que deberíamos hacer en este caso sería siempre irnos al inicio del contenido, al nodo inicial del contenido y una vez que está cargado ese nodo inicial, copiar la dirección que tenemos, la url, e irnos a un acortador, por ejemplo yo voy a utilizar geo.gl que es el que utilizo habitualmente, el acortador de Google y pegamos la dirección, se podría utilizar cualquier otro, bit.ly o cualquier otro pulsamos para que acorte la dirección y aquí tenemos ya nuestra dirección acortada que es la que podríamos distribuir, que es mucho más sencilla que la que teníamos la copiamos y de hecho vamos a comprobar cómo al pegar esa dirección en la barra de direcciones, pulsamos Intro y se carga nuestro contenido que es navegable y en el que nos podemos mover, como decíamos, por utilizando los, los menús ocultando en este caso el menú principal para tener más visualización, etcétera, etcétera.